Oh, <laughs> no! 哪里是用 <laughs> Segundo, la señora María Carmen Mendoza Arón, esposo de Ayala Jauregui. Por todos ellos vamos a celebrar por su salud e intención. la paz sea con ustedes sí. domingo nace en un ambiente con las facilidades de la nobleza triunfa en los estudios muy joven su padre un venerable hombre y su madre Juana de Asa beata de la iglesia le inculcan desde muy pequeño, ese amor a la Virgen, a María. Y él, muy joven, les dice la decisión de ser sacerdote, de seguir el camino de Jesús para servir en la Iglesia como su ministro. Y así sucede, Brillante servicio a la Iglesia. Al poco tiempo, en la Catedral de Osma, en España, reconocen sus habilidades y es miembro del cabildo catedralicio. Nuestra voz, y en poder, amar la justicia y la paz.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 para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor, Señor Dios mío.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 Fiesta patronal que celebramos en honor a Santo Domingo Guzmán, en su ordnante, en su diputado, en su misa de artes, víspera y fiesta, por todo lo que hemos donado para la casa de Santo Domingo. Acuérdate por todas las familias. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco, nuestro arzobispo salvador, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que durmieron con esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro, Ten misericordia de todos nosotros, así como María, la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles, los Santos San Antonio y Padua, Santo Domingo de Guzmán, cuantos vivieron tu amistad a través de los tiempos perezcados por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. por Cristo con él y en él. a ti Dios Padre omnipotente, oh, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. En oración de Jesús está todo el Evangelio,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 También nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos de Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa,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 tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu que la lleven a sus hogares que reinen, que lo mandan nos damos el saludo del manos. Okay. palabra tuya Todos mirando la cámara Muy bien, muchas gracias a todos Vamos a la procesión A ver, así a todos los que hemos venido de tan lejos, que nuestra fe se encienda, que amemos como Santo Domingo San Antonio, llevemos a Cristo en nuestros corazones, el Evangelio de Jesús que nos ha enseñado en el bautismo que nos hemos prometido, seguir hasta la muerte como los apóstoles y como los santos. Vamos a rezar todos juntos.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 Vamos a responder, ruega por nosotros. Santo Domingo de Guzmán. Ruega por Santo Domingo de Guzmán. Ruega por San Antonio de Padua. Ruega por que iba la Iglesia Católica. Ruega. Que viva todos los cristianos. Que viva todos los cargontes, Que viva nuestro Salvador. ¡Que viva! ¡Que viva la Virgen María! Ruega. Ruega. Vamos a dar fuerte aplauso. Muy bien. Que aplauso que Dios nos dé al cielo. Les voy a contar, les voy a contar un secreto, yo quería tocar violín cuando era chico y me hice comprar el violín pero creí que era pues agarrar el arco y ya salía todo y el profesor que era el maestro Álvarez de la Sinfónica Nacional al mes le dijo a mi mamá, este gordo no va a aprender a tocar violín, no me hace las tareas no le ha salido callo en el dedo. Me conversa durante la clase. Por eso soy un violinista frustrado. Pero como cómo me gusta cuando escucho el violín, es el mejor instrumento que llega al alma. A ver, acompáñeme para que no sea tan frustrado. Dale, A ver, dale tu violín. Una... Si quieran, si quieran, una foto. ¡Abran campo! ¡Abran campo! ¡Abran campo! Una foto. Por eso, cuando escucha el violín, qué lindo, te felicito. Toquen, toquen. A ver, toquen para el Monseñor una canción, a ver. A ver. Un, un toroncito, a ver. ¿Dónde están los cantantes? Toroncito, a ver. ¿Ya? cantamos para el monseñor y también para nuestro santo santo domingo a ver a ver abran espacio abren espacio más. a ver que el monseñor se alegre también con estas alpas, con estas tradiciones de costumbre a ver empezamos a ver campito por favor hacemos campo bienvenido monseñor a Querobamba la gente te recibe Dios te quiere también Gracias por ser nuestro pastor. Espacio, espacio, a ver. No se meta mucho. Ábranse, por favor. No tapen al patrón, por favor, Sergio, no tapen al patrón los pieles, por favor. Respeto a nuestros patrones, atrás, nuestros cubanos. Vamos a avanzar, cargamos a Santo Domingo San Antonio para hacer bailar también, a ver, levantamos, ayudamos a levantar, a ver que baile Santo Domingo. podamos decir el día de nuestra muerte hemos cumplido, Señor ya no tengo temor en dejar a los míos porque voy a tu reino a la casa de Dios Que de la Virgen, nuestra de Señora del Camino la Virgen de la Estrella que guía al peregrino nos cuide y nos protege la oh, María no canción Gracias. la casa está todo... ¡Que viva Nuestro Salvador! ¡Que viva Cristo. ¡Que viva la Virgen María! ¡Que viva arzobispo de Ayacucho! ¡Que viva San Antonio de Padua! ¡Que viva a todos! ¡A un fuerte aplauso! No,